ECO San Juan a lo Chacarita es una iniciativa de organizaciones, asociaciones e instituciones de barrio que trabajan para el desarrollo de Chacarita. En la tercera edición del ECO San Juan en la Plaza Oleari del Centro de Asunción, se llenó de colores, música, juegos, danzas tradicionales y el huacua de las riquísimas comidas típicas paraguayas. Artistas del barrio deleitaron al público con su arte. Niñas y niños tuvieron la oportunidad de pintar lo más bello de Chacarita. Eco San Juan a lo Chacarita presentó propuestas innovadoras sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Los fondos recaudados por las organizaciones comunitarias son invertidas en el mejoramiento del barrio. Chacarita se transforma. Venía a conocer.